Hey, hey, hey, hey, hey, hey. El zorro zorrito va al parque de diversiones. El zorro zorrito, el oso y el mapache eran amigos desde que eran pequeños, y siempre habían soñado con ir juntos al parque de diversiones. Un día, decidieron que ese sería el día perfecto para hacerlo. Zorrito estaba tan emocionado que no podía dejar de saltar de alegría. Cuando llegaron al parque, Compraron sus boletos con mucha emoción, pero pronto descubrieron que no tenían suficiente dinero para montarse en todas las atracciones que querían hacer. El oso y el mapache estaban un poco tristes y preocupados porque no querían decepcionar a Zorrito. Pero Zorrito no se dio por vencido. Él tenía una idea que podría solucionar todo. Les dijo a sus amigos que hicieran un espectáculo para recaudar dinero. Los tres amigos se pusieron manos a la obra y comenzaron a preparar su espectáculo. Zorrito cantó una canción con su voz dulce y alegre, haciendo que la multitud se sintiera feliz. El oso tocó la guitarra con habilidad y ritmo, impresionando a todos con su talento musical. Y el mapache hizo malabares con pelotas, demostrando su habilidad y agilidad. La multitud se sorprendió con su habilidad y comenzaron a aplaudir y a gritar, animándolos a seguir adelante. Después de su actuación, los tres amigos recaudaron suficiente dinero para montarse en todas las atracciones que querían. Se divirtieron mucho juntos en la montaña rusa, el carrusel, la casa embrujada y muchas otras atracciones. Tuvieron un día inolvidable y no podían dejar de reír y disfrutar juntos. Moraleja, la amistad. La creatividad y la determinación son valores importantes que nos ayudan a superar los obstáculos y a tener un tiempo divertido. Juntos, podemos hacer cosas que nunca imaginamos ser posibles y tener experiencias inolvidables. Nunca dejes de creer en ti mismo y en tus amigos. Ahora unas preguntas para ti. ¿Te gustaría ir a un parque de diversiones? ¿Con qué amigos irías? Esto fue Mini Cuentos Divertidos. Hasta la próxima. Hey, hey, hey, hey